Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que se llama Inteligencia Artificial Abierta. Hoy nos acompañan Matías Galé y Pedro Ortiz. Muchas gracias a los dos por estar acá. Matías nació en Brasil, se creó en Alemania y estudió en Argentina. Actualmente dirige varios equipos de investigación en Francia, en un centro de investigación de una empresa coreana. Científicamente trabaja en el área de procesamiento del lenguaje natural. En particular se enfoca en investigar grandes modelos neuronales cómo los biólogos estudian especies, tratando de entender y viendo cómo influenciarlas. Pedro nació y se crió en Colombia. Hizo un pregrado en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia y luego un máster en matemáticas en la Universidad de Aix-Marseille, en Francia. Actualmente es doctorante en tercer año en Sopón Université y en el INRIA. Pedro trabaja en procesamiento de lenguaje natural también, para el, pero para el francés histórico, e investiga aplicaciones de machine learning a las ciencias humanas. Matías y Pedro, los dos en Francia. Vamos a hacer primero un par de preguntitas para que nuestra audiencia sepa un poco más de ustedes y de sus entornos, de dónde están. Matías, estás en Grenoble, ¿no? Así es, y muy contento de estar acá. Muchas gracias por tenerme. Pedro, vos estás en París, ¿no es cierto? Sí, uh, aquí estoy en París. Bueno, contanos, no sé, ¿cómo empezó tu día? ¿Cómo, cómo es tu, tu vida ahí? Un poquito así. Uh, bueno, normalmente, uh, pues esto, pues normalmente iría al INRIA, pero pues hoy decidí eh, pues quedarme en casa y hacer un poco de teletrabajo, porque pues es un poco más cómodo para, para la entrevista. Uh, últimamente he estado pues simplemente escribiendo el manuscrito de mi tesis, <risa> Entonces, pues, bueno, ahí eh, simplemente he pasado todo el día haciendo bibliografía y eh, redactando un poquito. Y, y bueno, bueno, y sí. también hay que agradecer, pues, sí. muchas gracias por la invitación y, y estoy contento de estar acá también. Gracias a ustedes por aceptar. Es un placer tenerlos hoy. Eh, bueno, eh, este año ha sido uno de los más difíciles para mucha gente en el mundo. ¿Hay algo que hayan aprendido sobre ustedes, sobre el tra su trabajo, sobre el mundo durante este tiempo de pandemia y que quieran compartir con nosotros? Eh, hace muchos años yo leí un libro de ciencia ficción eh, de Ada Palmer, ¿verdad? se llama la, la autora, y la, la premisa del libro del mundo ficticio es, es en la Tierra en los no sé, 2050 con él es que hay una tecnología que te permite llegar de cualquier lado a cualquier lado sobre la Tierra en 30 minutos. Son naves especiales. Y, y la sociedad se adapta a eso. Y una de las eh, consecuencias de esa sociedad es que la gente ya no se agrupa por lugar geográfico, sino por, puramente por interés. No importa dónde estás, vos podés juntarte con eh, gente de tu mismo interés. Yo pensé mucho en ese libro de Ada Palmer en, en estos años, en estos en, sí, 18 meses, casi dos años de confinamiento. Es todo lo contrario, no, no podemos quejar ningún lado. Eh, pero la, el, el, la, la cosa en común es que el lugar donde uno vive parecía tener mucho menos importancia. La sensación de que eh, una colega mía se fue al Caribe por un eh, casamiento de un primo con él y, y se quedó trabada allá justo al principio de la pandemia. Y, y todas las reuniones eran virtuales. Y tres meses después, un colega o otro colega se enteró de que eh, esta colega estaba en el Caribe y nunca se dio cuenta, porque la interacción era igual que con cualquier otra persona por, por videoconferencia. Entonces, esta impresión de que, de que las distancias geográficas parecen tener menos importancia, al mismo tiempo, yo descubrí mucho más eh, mi microambiente alrededor mío, como las castañas cerca de mi casa. Eh, pero me parece que hemos aprendido todos a valorar las distancias de otra manera y, y darnos cuenta de que podemos hacer cosas y juntarnos con grupos de personas a pesar de la distancia. Algo que la gente tecnológica capaz que estaba acostumbrada, pero me parece que se respondió a, a toda la sociedad y yo creo que eso es algo que va, que va a perdurar en los, en los años que vienen. Eso creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Incluso con, no sé, los que tenemos a la familia lejos, es como que ahora que la familia esté a 100 kilómetros o a 1200, o a, es como eh, este tiempo ha cambiado esas relaciones, ¿no? Eh, ¿Tu familia está, está en Colombia, Pedro? Uh, sí, mi familia está en Colombia. Pues uh, desafortunadamente ha sido un poco complicado ir. Ah, entonces claro. pues eh, bueno por ahora eh, hemos recurrido a hacer pues como todas nuestras reuniones a través de estos medios y pues ha sido ha sido pues digamos eh, una ventaja porque pues también eh, me ha dado la oportunidad de recontactar a ciertas personas de la familia o a veces a ciertos amigos que pues, no veía hace hace varios años hmm. Claro, esta distancia como que nos ha acercado a otro grupo de gente. Eh, bueno, vamos entonces al tema específico que nos convoca hoy. Esta charla va a tener dos partes. La primera va a ser sobre el área de Inteligencia Artificial en la que trabajan Matías y Pedro, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre un proyecto en particular en el que ellos dos están participando y que incluye a más de 500 investigadores de todo el mundo. Es un ejemplo de software libre y de ciencia abierta. Vamos a ir entonces a la primera parte. ¿Nos podrían contar qué es, para, para qué se usa el procesamiento del lenguaje natural? ¿Quiénes lo usan y, y cuán frecuentemente se usa? ¿Pedro querés ir primero? Dale, dale, después yo creo que... eh, Bueno, supongo que el... el todos los oyentes y, y, y la gran mayoría de la, de la sociedad actual ha usado en algún momento algo de lenguaje natural, precisamente el lenguaje natural, porque yo creo que el uso más común es la búsqueda por internet. Si uno va a Google o a Bing o Neighbor eh, y, y vos buscas algo, eh, ese, eh, la, la conversión de tu, de tu búsqueda que está exprimida en lenguaje natural a la respuesta que puede ser o un documento o, o, o dice, este es el artículo de Wikipedia que tiene tu respuesta, o más y más vemos que la respuesta aparece tal cual como un párrafo al principio de todo. Esos son métodos que están eh, funcionando como, como, detrás de eso hay, hay, hay algoritmos de procesamiento no de lenguaje natural. Es capaz que un, un, un segmento más reducido de la población, los que tienen acceso a, a un, a un eh, eh, eh, utensilio tipo Alexa en su caso, que utiliza su, su, su, celé, eh, su teléfono como, como eh, los asistentes virtuales Cuando uno habla y eso tiene que transcribirse e intenta, entenderse lo que está detrás lo, Los algoritmos que están ahí implicados son los de, de procesamiento de lenguaje natural Hay muchas otras aplicaciones, capaz que la que más, otra que afecta a mucha gente yo, yo, Me ha cambiado mi vida, son los traductores automáticos el, el hecho de poder ir a, yo, yo me acuerdo vivamente un viaje de, de, de, de empresa que tuve que hacer a Japón y estaba comprando algo para mis hijos en un negocio y me estaba comunicando completamente con el vendedor por Google Translate, así que estamos compartiendo las pantallas mutuamente y, y eu, yo no hubiera podido comprar ese Lego si no hubiera sido por, por Google Translate en la época. Así que esas son unas tecnologías, por lo menos esas tres, que me parece que afectan a, a, a gran parte de la, de la población. Yeah. Uh, pues, como para uh, añadir algo más, pues yo personalmente trabajo en, en una área que se llama Humanidades Digitales, pues a veces esto no tiene tanto impacto directo para, para la gran parte de la población, uh, pero me parece también una aplicación muy interesante pues, de este tipo de tecnologías y este tipo de modelos, porque, pues, por ejemplo, una de las cosas que hacemos ahora es... Eh, tomar documentos antiguos o documentos históricos eh, y realmente indexarlos, estructurarlos, eh, no sé, incluso, eh, como decía Matías, eh, utilizar algunas de estas eh, tecnologías de traducción automática, por ejemplo, para modernizar algunos de estos documentos. Por ejemplo, eh, no sé, en el caso del francés, eh, digamos el francés que se hablaba en el siglo XV o en el siglo XVI, XVII, no es exactamente el mismo francés de hoy en día y pues eh, por ejemplo hemos estado trabajando con muchos documentos eh, en el laboratorio en el inrea eh, que realmente si se los damos a, un, a una persona eh, que hable francés hoy en día va a ser muy difícil que esta persona lo entienda entonces eh, podemos utilizar algunas de estas tecnologías para modernizar o más bien traducir estos documentos mm -hmm. de forma que sean entendibles hoy en día entonces es interesante porque, pues, bueno, todo esto se puede utilizar más allá del francés y, pues, es, es una idea que es como para recuperar ciertos documentos que hacen parte de nuestra historia y que podrían ser interesantes recuperarlos, pues, y difundirlos más abiertamente hoy en día. Claro, y poder buscar dentro de esos documentos, ¿no? Poder digitalizarlos, esas cosas que, bueno, que, que están... Eh, bueno, y en términos simples, ¿cómo se desarrollan estas tecnologías? Eh, bueno, ha habido varios intentos con métodos diferentes para poder eh, enseñarle a una computadora finalmente a poder comprender la complejidad del lenguaje humano. ¿no? Los, los primeros intentos de los años eh, 60 y 70 se basaban sobre querer eh, estructurar la gramática, que es la que uno aprende en primaria, y poder ponerle un formato que la computadora pueda entender. Y después usar esas gramáticas, que la computadora automáticamente con esas gramáticas intenta de estructurar el texto. Y una vez que estructura el texto, vos podés saber cuáles son los sustantivos, cuáles son los verbos, por ejemplo. Y sabes cuáles son los sustantivos y los verbos. Ya hay muchísimas cosas que se pueden hacer con, esos, eh, con, con esa información simplemente eh, con el objeto de la frase, que el sujeto, etcétera, etcétera. Eh, esos métodos funcionaban bastante bien en el laboratorio. Uno los, los ponía, de los, en, los, en los, los, los, investigadores lo usaban y, y dentro de sus, de sus, eh, eh, ambiente más bien controlado y los resultados eran satisfactorios. Pero muy pocos, si no ninguno, de esos eh, métodos sobrevivió el ataque de la realidad que es que el lenguaje que hablamos nosotros es un caos. Y está lleno de interrupciones, está lleno de errores, está lleno de excepciones. Eh, y no, no ha habido sistema formal que sea fácil para entender la computadora que lograra captar todas esas excepciones, que es lo que hace la riqueza del lenguaje humano. Así que más y más, lo que empezaron a usarse eran métodos que se llaman de, de aprendizaje artificial, donde la idea es que yo no le digo a la computadora cómo quiero que resuelva el problema, pero le trato de explicar cuál es el problema. Entonces, en el ejemplo de la traducción puede ser, le doy una frase en español y le doy una traducción, esa misma frase en inglés, y yo le doy muchos ejemplos de eso, o le doy eh, preguntas que yo quisiera hacerle a Google y le doy la respuesta que viene asociada. Eh, y entonces yo... Util, quiero que la computadora pueda aprender la relación entre la frase en español y la frase en inglés, o entre la pregunta y la respuesta. Eh, la manera que, que yo, uno, uno le quiere enseñar eso a la computadora, es que uno desarrolla un, un modelo que tiene parámetros, que son valores, eh, eh, números, eh, que de acuerdo al, a los valores de esos números, la decisión va por un lado o va por otro lado. Entonces, de acuerdo al, al, al, a los valores específicos de, de, de, de, un, de, un, de uno de esos modelos, eh, uno puede empezar a, por ejemplo, traducir una cierta palabra y después empieza a traducir otra palabra, etcétera, etcétera. Y la, la riqueza, la cosa maravillosa, es que la, los, los investigadores han desarrollado métodos que pueden dar los valores a esos números de manera automática simplemente viendo esos ejemplos. Entonces, empieza con una manera aleatoria, se fija cuál es el resultado, puede darse cuenta de qué tan lejos está la traducción al inglés de la verdadera traducción y usa esa diferencia para ajustar un poquito los valores y puede intentar de vuelta. yo ahora sí qué tan lejos está, los ajusta de vuelta un poquito y eso se hace durante miles, millones, miles de millones de iteraciones y al final uno llega a unos ciertos eh, eh, valores fijos de esos números que logran traducir eh, frases del español al inglés, aunque nunca haya visto esos, esos, esas frases en español el origen. Um, a grandes rasgos, los métodos, todos los métodos hoy en día de, de inteligencia artificial, al, al punto que estos métodos se han vuelto sinónimos de inteligencia artificial, están basados en esto, en darle los datos y darle el, el, cada vez menos información sobre yo como, como yo deseo que resuelva el problema, y dejar que la, la, la, los, los algoritmos que se de optimización, los métodos de optimización, fijen esos valores eh, para poder... A aprender cuál es un buen conjunto de valores que pueda, por ejemplo, dar la traducción o responder preguntas o, o, o cualquiera de estas otras aplicaciones que hemos, que hemos hablado. Pedro, ¿este tipo de técnicas también se usan para, digamos, para documentos históricos en lenguaje? Este aprendizaje automatizado? Um, sí, por supuesto. Uh... El problema es que a veces para documentos históricos es, es, un, poco, es un poco más complicado, precisamente porque eh, encontrar los datos es difícil. O sea, para complementar un poquito lo que decía Matías, eh, hoy en día pues los últimos modelos o los últimos algoritmos que hemos desarrollado eh, tienen dos aspectos que me parecen muy importantes. Eh, eh, el primero es la representación, es decir, cómo representamos el lenguaje. Eh, y cómo, y cómo esa representación influye luego en lo que va a ser la, la máquina o el algoritmo y la segunda son los datos. Eh, respecto a la presentación eh, perdón a la representación eh, por ejemplo pues últimamente en el laboratorio hemos trabajado mucho con algo que se llama eh, reconocimiento de entidades eh, No sé una entidad puede ser eh, hay varias categorías por ejemplo una persona, un lugar, una fecha, Um, eh, no sé, un acontecimiento o un objeto importante histórico. Uh, por ejemplo, para reconocer una persona, lo, lo que se hace es que normalmente el algoritmo va a empezar a leer el texto y va a encontrar algo como, uh, no sé, el presidente Washington, por decir cualquier cosa, y pues él va a decir, ah, bueno, el presidente Washington es una persona, o va a leer el estado de Washington y va a decir, ah, no, el estado de Washington es un lugar, eh, ahí está la importancia de cómo representamos, eh, pues estas, pues cómo representamos el lenguaje y cómo representamos estas palabras para, los, eh, para estos modelos o estos algoritmos. Al principio, eh, normalmente, por ejemplo, para cada palabra teníamos una representación fija. Es decir, que cuando, por ejemplo, mi algoritmo leía Washington, él leía exactamente, pues, tenía exactamente la misma representación para el Estado, para el presidente... Eh, para, no sé, la ciudad de Washington, D.C., uh, y últimamente nos hemos dado cuenta que quizás es mejor utilizar todo el contexto de la palabra, para de, de la frase, perdón, para generar este tipo de representaciones. Entonces, hoy en día, los modelos lo que hacen es que, digamos, tratan una frase o un párrafo completo, y luego de tratar ese párrafo completo, generan las diferentes representaciones para, pues, los, las palabras o los tokens, pues, eh, ya, ya, ya, ya es otro tipo, pues, otra forma de, de cortar esto. Pero bueno, en fin. El punto es que las, el, el segundo elemento, el, que, se, el que, que, que había dicho, es los datos. Y, pues, esto es, es bastante importante porque, pues, para generar estas diferentes representaciones, hoy en día necesitamos muchísimos datos. Uh, y esta es una de las cosas, pues, que, que hemos intentado mejorar, es cuál es la procedencia de esos datos. Y de qué calidad, digamos, son esos datos. Porque, pues, eh, digamos, últimamente hemos recurrido a descargar texto de sitios web y, eh, pues, entrenar, digamos, entrenar estas representaciones o crear estas representaciones a partir de estos textos que vienen de, de sitios y de páginas web. Y a veces eso no da los mejores resultados. Por ejemplo, para el francés histórico, pues eh, descargar páginas web y crear unas representaciones a partir de páginas web no va a ser muy consecuente con lo que, con lo que son los textos históricos en francés del siglo XVI o el siglo XVII. Entonces, es algo que, que me parece importante y con lo que posiblemente se tenga que tener cuidado, pues, o se tenga que trabajar bastante. Um... Y eso, digamos, lo que estabas hablando de, de, de dónde vienen los datos o qué datos usamos, eh, digamos, ¿cómo se relaciona esto con que se dice que estas tecnologías tienen sesgos dañinos o refuerzan ciertos estereotipos o a veces no representan eh, de la misma manera a distintos grupos de personas? El... Eh... A mí me parece que el, el, el, el potencial peligro de estos modelos está en que antropomón un poco, pero que toman la opinión sobre algo. En el, en el, en, en el ejemplo que dio Pedro, ¿sabes? puede ser que cuando ven a una persona en Washington, tan porcentado de que es el presidente eh, estadounidense y no cualquier otra persona, el, el ejemplo eh, clásico que muestra un poco los potenciales peligros que pueden tener es que cuando ven las palabras, eh, ahora van a tener que hablar con el español, pero eh, doctor, eh, déjame decirlo en inglés, en inglés la palabra para, para, para doctor no es femenina ni, ni masculina y la, la, la asunción que uno, que esos modelo muchas veces hacen es que cuando ven a alguien, a quien se refiere como doctor o como abogado, o como eh, gerente, dan por su lado que una persona masculina. Eh, ahora, el, el verdadero peligro que me parece que tienen esos modelos es que, eh, como son muy difíciles de conseguir, podemos hablar de eso en el futuro, que cuestan mucho dinero y hay pocos actores que pueden crearlos, una vez que uno empieza a usar un poco el hecho de que gran parte de la población usa un solo tipo de buscador, por ejemplo, usa una sola aplicación para hacer traducciones y que detrás de eso hay un modelo que tiene esta opinión, por ejemplo, de que un gerente es eh, eh, masculina, hace que todo el mundo se confronta con esas mismas eh, sesgos de los que vos hablas. Eh, todos tenemos algún tipo de sesgo. El, el problema es que el, estos sesgos de un tipo de modelo de golpe se vuelven globales. Y la, la persona que lo articuló para mí de una man, muy buena manera era un, eh, en un libro que salió hace hasta cinco años, eh, se llama Weapons of Math Destruction, las, las armas de destrucción mm -hmm. matemáticas, haciendo juego de palabras con, que te suenan igual que eh, destrucción masiva, de catch unir y es hablado de los riesgos que tiene la, la digitalización creciente. Y el, uno de los puntos que él decía es que cualquier sesgo particular en, en, en yo voy a mi banquero y quiero sacar un crédito él tiene o ella tiene cierto sesgo entonces yo llego con mis zapatillas rotas y capaz que no tenga tanta ganas de darme eh, el crédito pero puedo ir al, al, al, al, al banquero al lado que capaz que no tiene ese sesgo hoy en día los banqueros cada vez más eh, no toman la decisión ellos mismos sino un sistema centralizado que toma las decisiones y, y si ese sistema centralizado tiene un cierto sesgo entonces eh, de golpe afecta a toda la población en el lenguaje es, es, es importante porque uno, uno puede hablar del variante delta del coronavirus o puede hablar del variante indio. Se han usado los dos términos, pero la connotación que conllevan es, es muy distinta. Y los dos refieren a la misma entidad, al fin y al cabo, que es esta, esta variante que nos complica la vida a todos. Pero la decisión de cómo llamarlo, eh, la, las personas pueden tomar decisiones distintas. Cuando tienes un solo modelo que decide llamarlo de una manera, y de golpe una gran parte de la población se tiene que, que enfrentar a, esos, eh, a ese sesgo que, se, que, que, que ese, ese modelo único tiene. Y uno no tiene mucha elección para poder decir, bueno, no, ahora me gustaría usar otro modelo que que tiene otros sesgos que a mí me conviene un poquito más, o por lo menos que yo sé cuáles son esos otros sesgos. Uh, yo creo que algo también importante, a, a, pues, eh, como para retomar el, el, el punto de los datos, y es que precisamente como tomamos muchos de los datos para entrenar estos modelos de sitios web o simplemente de, de Internet, uh, a veces nos encontramos con cosas que son, pues, obviamente, yo creo que hoy en día todos sabemos que en Internet hay cosas que son bastante dañinas. Y el problema es que, eh, digamos, el punto, eh, de, o digamos, perdón, no el punto, sino más bien el nivel de entendimiento que tenemos de, de estos modelos y de cómo funcionan, Uh, a veces no, no, no es perfecto, a veces no es perfecto, no. Realmente hoy en día entendemos poco de, de cómo funcionan realmente estos modelos. Uh, entonces lo que puede pasar es que eh, estos, estos datos, que no son de, a veces de muy buena calidad, eh, que son leídos y tratados por estos modelos, uh, lo que termina haciendo el modelo es que termina amplificando ciertos sesgos que están presentes en los datos. Entonces hay un problema doble, hay un problema de probablemente los datos no sean de la, de la mejor calidad del mundo y pues de todas formas incluso en los datos es muy difícil eliminar los sesgos porque pues los datos al fin y al cabo son generados por, por humanos, por seres humanos y pues yo creo que todos tenemos sesgos de algún tipo. Uh, y el segundo problema, que también es bastante grave, es que muchas veces estos modelos terminan amplificando esos sesgos que están presentes en los datos y pues eh, ya, ya hemos empezado a encontrar técnicas para uh, disminuir este tipo de amplificaciones dañinas, pero uh, falta aún mucho trabajo y falta aún mucha comprensión. Claro, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y ahí una pregunta que surge es, eh, ¿quién desarrolla hoy estas tecnologías? ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que las están desarrollando? Las tecnologías que usamos todos los días, las que usa la gente. El, el, el comentario de, de Pedro sobre la comprensión o la, la dificultad de comprender cómo funcionan estos modelos, eh, tiene mucho que ver con quién puede desarrollar estos eh, modelos. En el pasado, cuando un científico un computólogo informático podía sentarse y escribir el modelo y decirle a la computadora exactamente qué es lo que quería que haga, entonces esa persona lo, lo hacía en su, en, su, en su oficina y podía entender muy bien lo que pasaba. Hoy en día, como mencionamos antes, la, las maneras que esto se estructura es que uno le da ciertos valores a la, a la, al, al método de aprendizaje que intenta de resolver la tarea y esos, esos valores se van a ir modificando de una manera automática y el... El, el humano que diseñó esta, esta arquitectura originalmente mira los valores y no tiene idea de lo que significa. No tiene idea porque son eh, miles de millones y muchos más eh, de, de, de, de posibles valores. Entonces, hemos, se, se ha, eh, eh, los investigadores se dieron cuenta que uno puede hacer, uno puede agregar más parámetros, que son estos valores, y agregar más datos, y el resultado final es cada vez mejor. Eh, entonces, lo que la gente hace es que hace eso. Le agrega más datos y más, más, eh, más parámetros. Eso hace que sean más difíciles de interpretar, pero también hacen que haya, al fin y al cabo, poca gente que pueda llegar a entrenar los modelos que tienen los, la, las capacidades más, más grandes. Eh, ni siquiera son, son grandes universidades. Hoy en día, las personas que tienen las capacidades de poder hacer estos, estos, estos modelos, son grandes empresas que tienen los, eh, dos cosas fundamentales, o tres cosas, que tienen el, el, el budget para poder eh, crear, eh, para poder tener las, las computadoras para crearlo, que tienen los datos, aunque eso cada vez más se está democratizando, y que también que tienen las personas que sepan cómo hacerlo. Eh, los, lo, los, los modelos modernos necesitan cientos de procesadores específicos que se llaman eh, el GPU, Graphical Processor Unit, que uno solo de esos, yo realmente no tengo los valores acá, pero son varios eh, cientos, sino miles de, de euros. Y, y para entrenar uno de estos modelos de manera decente, uno necesita fácil 500, sino mil de esos. Eh, y, y para poder hacerlo en un tiempo definido. Así que la realidad es que hay eh, pocos de esos modelos. Es que por eso que el tema de los sescos es, es si hubiera cientos de estos modelos, el tema de los sesgos capaz que sería menos importante porque uno podría combinar esos modelos y tratar de, de, de compensarlos mutuamente. Como hay muy pocos de esos, porque es tan caro hacerlos, eh, los, los, los peligros potenciales son, son, son más grandes. Yo creo que hay otra cosa que también es importante añadir y es que uh, hubo un momento como en el principio de, digamos, del boom de, de este tipo de modelos y del deep learning y, y uh, pues, o del aprendizaje profundo, creo que es el término en español, uh, en el que los modelos, digamos, eran muy difíciles de entrenar uh, por una persona particular o incluso por un laboratorio en una universidad. Uh, pero, de todos modos, utilizarlos aún era posible. Es decir, con un solo GPU o dos GPUs, tres GPUs, todavía podrías pues, entrenarlo como para una, no sé, por ejemplo, para lo que decía hace un rato de reconocimiento de entidades, pues los person las personas, los lugares, eh, los eventos, o no sé, para traducción automática. Esto era posible hace algunos años con los, con los modelos que, que se hacían, entonces a veces eh, lo que se hacía era que se tomaban estos modelos grandes que eran entrenados pues, por, por ciertas eh, empresas o ciertas instituciones que tenían el dinero para hacerlo y pues eh, digamos nosotros lo que hacíamos con los laboratorios más pequeños era pues específicos, pues volverlos más específicos a ciertos problemas. El problema que hemos tenido últimamente es que los modelos son tan grandes que ya ni siquiera tenemos la, la, la infraestructura necesaria para reutilizarlos, entonces el acceso se está volviendo cada vez más y más difícil. Uh, e incluso la aplicación de, de estos de estos modelos eh, a problemas reales eh, cuando pues no tienes el suficiente dinero para tener cientos de GPUs uh, se está volviendo muy, muchísimo más difícil y bueno y, y perfectamente sí pues, uh, para, para perdón para hablar de, del tema de los sesgos pues obviamente esto hace muchísimo más difícil la evaluación de estos modelos y uh, digamos uh, nos dificulta mucho saber si estos sesgos son existentes en estos modelos pues porque no tenemos ni siquiera la infraestructura para para utilizarlos o para evaluarlos o para, para incluso correrlos en, en nuestras máquinas. ¿Qué, qué claro. un comentario puedo, eh, que va eh, capaz que compensa un poco esta idea de las de, de las grandes empresas diabólicas que tienen control cerrado sobre las cosas? Eh, y es que el área de aprendizaje artificial explotó en los últimos 20 años, digamos, 10 años. Eh, y explotó por varias razones distintas. Pero una de las razones es que eh, las, los laboratorios y las empresas que han hecho descubrimientos lo han puesto a disponibilidad de los otros de manera asombrosa, cosa que no se ve. En otras, en otras, yo, yo, yo trabajé en, eh, antes de mi doctorado en bioinformática. Bioinformático tiene un poco esa cultura de, de dar acceso abierto a, a, a los datos y a los algoritmos. Pero muchas otras áreas de, de informática y de otras áreas eh, científicas no lo tienen para nada. Eh, y la complejidad de los modelos ha sido cada vez más grande porque las herramientas que tenemos nos permiten poder crear modelos cada vez más complejos porque son cada vez una abstracción mayor. Y la, los grandes frameworks de, que, que se usan hoy en día, todos empezaron con algunas de estas empresas que, que, lo, que lo hicieron disponible. Eh, ejercicios parecidos que han hecho con, con dar acceso a, a datos. Ahora, eh, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. El, un, un gran cambio que ha habido en los últimos dos años es que eh, los modelos, aun cuando están disponibles y aun cuando, esto eso no siempre pasa, se ponen a acceso, eh, eh, vos y yo en nuestra computadora en casa no los podemos correr, el, un, un último gran modelo de traducción que, que es una cosa fantástica que una de estas empresas puso a disposición, para poder correrlo necesitamos una, un servidor que tiene cuatro eh, de estos GPUs ¿no? entonces, una máquina que <risa> poca gente, individual ninguna persona en yo conozca tiene eso, hay algunos laboratorios que tienen eso, entonces el, el solo hecho de poder usarlos ya es una puerta de, de entrar no estamos ni hablando de, de entrenarlos o de hacer progreso podemos, por tu cuenta eh, ni siquiera se pueden usar esos esas modelos porque requieren eh, eh, eh, maquinaria que no está al alcance. todos la, la historia nos ha mostrado que la empieza muchas veces así y se hacen cada vez más eficientes hasta que las personas lo pueden usar. El, el problema es que eso llega dos o tres años después y para entonces ya había otro modelo gigante que, que, que hasta que se pueda democratizar su uso, claro, ¿no? hay, hay, hay un descalaje importante entre los que lo pueden usar en este mismo momento y los que bueno, lo van a poder usar dentro de 2, tres años, cuando haya gente que haya trabajado en cómo hacerlos correr de una manera más eficiente sobre computadoras más modestas. Claro, o sea que nos están contando que este software, si bien las empresas lo hacen software libre, eh, digamos, el in investigador normal no puede ni siquiera poder ejecutarlo. Eh, y eso también tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? entonces al final es un tema de costo, como decían ustedes, un tema de presupuesto, eh, un tema de plata. Eh, bueno, entonces ahora para la segunda parte, cuéntanos un poquito qué es el, este proyecto en el que ustedes están siendo parte, cómo se formó, quién lo financia, ya que estábamos hablando de plata. Eh, eh, hace dos años, me parece, se, una, una, una de estas eh, empresas publicó un modelo que genera texto de manera automática. Vos le das una, una frase como entrada y a partir de ahí agarra la frase y empieza a generar texto que es fantástico, es lo usas y es, es maravilloso la, la aparente originalidad que tiene. Eh, eso ha... Eh, sorprendido a muchos de nosotros yo estuve eh, súper sorprendido eh, porque la generación de este texto es algo que creíamos que iba a estar, de texto de esta calidad que pensamos que iba a ser muy difícil eh, de, de alcanzar en los próximos años este modelo es gigante tiene eh, 170 eh, eh, mil, mil millones me parece que es en español de parámetros eh, es algo que eh, casi nadie puede entrar por su cuenta. ahora, una vez que los sacaron el reporte que describe eso. Empezaron a ver varias empresas que intentaron imitarlo. Y ha funcionado y salieron ahí en este momento por lo menos media docena de modelos eh, parecidos públicos que se sepan. Yo estoy convencido que hay por lo menos otra media docena que no se han hecho públicos. Eh, pero como Pedro dice, ninguno de esos modelos es accesible. Eh, ninguno de esos modelos uno puede inspeccionarlos para ver qué, qué efecto secundario puede llegar a tener. Y, y ninguno de esos modelos se puede correr sobre una infraestructura modesta. Entonces, salió la, la iniciativa eh, que empezó con una pequeña startup en Francia que se dijo, ¿por qué no intentamos eh, juntar a muchos investigadores en esta área y entrenamos un modelo y, y lo dejamos abierto, que la gente lo pueda acceder, los investigadores lo puedan acceder y lo puedan analizar y lo puedan estudiar. Eh, yo dije que, o bueno, nosotros hemos hablado varias veces, que lo que se necesita es una, una capacidad de cómputo eh, formidable. Eh, entonces, lo que consiguieron es que una supercomputadora del gobierno francés, esto es plata pública, ellos aplicaron con un proyecto especial, el proyecto más, más grande que, que esta, esta supercomputadora jamás consideró, y, y, y pidieron por, me parece que 50 millones de horas de cálculo, son horas que se corren en paralelo, no es una detrás de la otra, pero en total, si sumas toda la cantidad de, de máquinas que corren, en, eh, si sumas todo el tiempo, se llega a, a esta cantidad de horas, eh, nos dijeron, ustedes tienen acceso a esta computadora durante un año y pueden entrenar eh, lo que ustedes quieren. Así que ellos inicializaron esta idea, empezaron a contactar muchísimos... Eh, eh, Hubo, al principio no era nada público, empezamos a contactar gente, gente, gente, gente, con eh, eh, un, un enfoque particular en, en querer cubrir muchos idiomas distintos. Después ha habido llamados públicos y hoy en día es una cuestión abierta en la que cualquier persona puede eh, aplicar para formar parte. En, el, en, el, en la herramienta de comunicación que usamos para comunicarnos internamente hay creo que 700, 800 personas que participan. Y el objetivo final de este, de este proyecto, que dura un año, de mayo 2021, eh, de mayo 2022, es eh, el proyecto principal es crear este artefacto que puede después ser usado para investigadores distintos para poder analizarlo eh, descomponerlo y, y tratar de estudiar cuáles son los efectos que tiene um, como una cosita como para completar lo, lo que dice Matías eh, pues el supercomputador realmente pues es de eh, pues un organismo pues un, una entidad que se llama el CNRS que es como el Centro Nacional de la Investigación Científica aquí en Francia, pues es el centro más uh, grande de investigación científica en Francia. Um, y es algo que de hecho ya estaba abierto, ya, ya estaba abierto a, a, pues, a varios investigadores aquí en Francia, pues yo por ejemplo lo, lo utilizaba antes de, de, del proyecto, uh, la única diferencia era que pues... Um, Digamos, nosotros no teníamos acceso, pues, o, o, o digamos, un doctorante no tenía acceso a tantas horas de, de cálculo. Normalmente es algo, es una iniciativa bastante bastante interesante y, y que me parece eh, bastante enriquecedora, uh, sobre todo, pues, en el ámbito de la, ¿no? de, de, del machine learning y uh, del, de, del deep learning y todo esto, pues, eh, que se está haciendo ahora. Y es que, pues, es simplemente un laboratorio que te da horas de cómputo uh, para, para, pues, que entreno estos modelos y este tipo de cosas. El problema, pues, es que, pues, obviamente, como es compartido y es centralizado, pues, normalmente no tienes acceso, pues, a 50 millones de horas. Pues yo, yo para mis proyectos, normalmente, de mi tesis, tengo uh, acceso a mil horas, máximo 10 mil horas. Uh, pero, pero, bueno, ahí está. Uh, Digamos, la ventaja uh, que, que tiene este proyecto Big Science es que, pues, uh, se, se da un, una, una nueva iniciativa que, pues, es tomada de forma positiva por el gobierno francés uh, y que, uh, eh, pues, otorga uh, más de 50 millones de horas de, de cómputo en CPU y en GPU a... Uh, a la organización Big Science, pues que, que es una organización abierta y colaborativa de, de, um, de, de investigadores. Uh, eso es desde el punto de vista de cómputo, pues no no digamos quien financia uh, la, la parte de, de computación y la parte de horas de, de computación es el CNRS, Uh, pero pues quien, quien financia, digamos, a los investigadores que participamos en el proyecto, realmente es algo que no es financiado, es algo muy voluntario, pues nosotros participamos en esto pues, y, y damos nuestras horas de trabajo de forma voluntaria, pues porque, bueno, precisamente creemos como en, el, en los objetivos de, del proyecto. Hay, hay varias, varios empleados de empresas que participan, no es solamente público, y esas empresas ven el interés de, de, de formar parte de esta, de esta comunidad, eh, pero ninguna persona es pagada por, por hacer esta, este, este trabajo. Pagado extra, digamos, digamos la mayoría de la gente tiene algún tipo de trabajo, pero la institución en la que está trabajando le ve el interés de, de participar de esta iniciativa, sí, iniciativa grande. Una, una de las cosas que a mí me, me, me entusiasmaron al principio era que el, el objetivo de, esta, de este modelo que puede generar texto es que puede generar texto en muchos idiomas distintos. La mayoría de los modelos que yo dije, esta media docena, eh, son específicos para un idioma, que es el idioma principal de la empresa eh, que los lo desarrolla. Eh, entonces, Pedro, si vos podés decir algo, porque Pedro eh, eh, organiza uno de los grupos de trabajo que está, que está encargado de, de, de encontrar los, los, los datos, justamente, en muchos de estos idiomas. Eh, Marcelo Cepeda, si vos capaz que puedes decir algo sobre lo, los desafíos de encontrar datos de, de, en varios idiomas distintos para poder alimentar este modelo. No, no, no, pues, pues yo, yo me tomo muy en serio esto de, de, de los datos porque... Pues bueno, eh, digamos uno de los primeros proyectos, pues que a los que eh, en los que participé pues como doctorante en el INRA y en, y, y en la Sorbona, fue la creación de un modelo. Eh, en este momento, en ese momento, pues era un modelo francés que llamamos eh, Camembert. Pues era simplemente un juego, eh, porque el, el primer el primer modelo en inglés eh, se llamaba Bert. Entonces, pues nosotros le cogimos como el sufijo Bert y, y le pusimos camembert como el, como el queso eh, el normando aquí en Francia. Um, en el momento en el que hicimos eso, pues el, el, ese proyecto era interesante porque realmente, eh, si bien como lo dijo Matías, hoy en día muchas de estas empresas pues tienen, tienen modelos para el idioma principal de su empresa, eh, en ese entonces, estamos hablando de finales del 2019, eh, realmente los únicos modelos que existían eran casi todos en inglés y, un, y había algunos modelos ya, digamos, multidiomas. Uh, la diferencia siendo que, pues, normalmente, eh, y, y pues esto es algo que ya se ha investigado, pues a veces es mejor tener un pues un modelo dedicado para un idioma que, que tener un modelo multidiomas, pues. Uh, eso ha cambiado un poco, pero, pero bueno, uh, en ese momento funcionaba de esa forma. Um, y pues bueno, uh, de, de mi parte, una de las contribuciones a ese proyecto fue la creación de, de un corpus que se pues, o de un dataset que se llamaba Oscar, que, que simplemente, eh, pues, un, un corpus que era de, de descargado de sitios internet, de, de algo que se llama como un crawl, que simplemente como una copia o como... Tomar una fotografía de cómo es el internet uh, en, en un mes eh, particular. Y lo que hicimos fue simplemente eh, clasificarlo por idiomas, eh, logramos conseguir más de 160 idiomas y, y bueno, y esos fueron los datos para entrenar este modelo. El punto es que, pues, esos datos, pues, como ya lo habíamos dicho antes, como son datos de, de sitios de internet, pues, tienen muchos problemas. Eh, son problemas que se vieron en, en el modelo este uh, Camembert. Uh, y uh, son problemas que, pues, eh, digamos, eh, en el contexto del proyecto Oscar y, pues, en otros contextos, pues, siempre hemos querido mejorar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me... me <ríe> Me motivó a participar a, a este proyecto de Big Science. Era que íbamos o vamos, pues o es, lo estamos haciendo en este momento. Contacta, a, eh, perdón, vamos a contactar eh, y estamos contactando a entidades eh, en diferentes países del mundo, en diferentes regiones eh, que tienen textos. Eh, pues un poco más eh, limpios o, o de mejor calidad de lo que uno podría encontrar en internet para entrenar este, pues este modelo, pues que, que va a ser como, digamos, el, el, producto, sí. el producto en términos de, de producción, no, no en términos de comercialización, digamos el producto o el resultado final de, de esta iniciativa. Eh, yo personalmente también veo que... Eh, los datos que vamos a utilizar para el modelo va a ser otro resultado final que va a ser también muy importante. Eh, bueno, <risa> en mi concepto podría ser incluso a largo plazo un poco más importante que el, que el mismo modelo porque pues la idea de estos datos es eh, que se puedan reutilizar para entrenar futuros modelos porque pues a la larga estas arquitecturas eh, pues terminan siendo obsoletas a lo, en, en 3, 4, 5 años eh, mientras que los datos, pues, eh, siempre van a estar a disposición y nunca van a ser obsoletos, pues, porque simplemente son datos. No. Ay, yo no sé si lo va a retomar después la Lu, pero, bueno, me hace pensar dos o tres cositas. Es, digo, de, de todo lo que estás diciendo, una pregunta que me hago es si el modelo este que están queriendo hacer de, de, de, de Big Science, digamos, de... Modelo multidioma de procesamiento de lenguajes naturales Piensan después optimizarlo O sea, como que le dieron ustedes un montón de énfasis Recién charlando en, en la necesidad de tener modelos optimizados Para funcionar en máquinas no, no de las top 500, digamos eh, No sé si hay alguna algún plan para, para poder llevar esto Que están llevando ustedes a, a un modelo optimizado en un corto plazo Pensar formas de optimización temprana, no sé es un excelente punto, Matías y un, y un punto que desde el principio Se mencionó Dónde lo vamos a poner y cómo La gente lo <risa> va a quitar después eh, Así que hay un grupo De trabajo dedicado a eso A pensar cómo se va a distribuir eh, Es por una API Y es por lo que puedes bajar y, y sobre qué tipo de arquitectura Necesitas para, para correrlo eh, Nosotros vamos a tener, aunque 50 millones de ahora parece un montón, eso nos permite tener one shot, una posibilidad para correr el gran modelo. Eh, así que a nivel de, de arquitectura y cosas que se pueden hacer, no nos queremos alejar demasiado de las cosas que se saben que van a funcionar. Ajá. Eh, hay algunas innovaciones hay que, son, que son novedosas, pero no es un cambio revolucionario porque el, el, el objetivo no necesariamente es hacer algo radicalmente nuevo, pero es... Eh, eh, eh, poder producir un artefacto que todo el mundo puede usar y, y esto me parece particular, en el que se sabe exactamente qué, cuáles fueron los datos que se usaron como entrada. Esas son preocupaciones, las de cuáles son los datos que se usaron, que realmente vienen después, uno termina de usar y dice, ah, pucha, podríamos eh, informar un poco a la gente qué, qué tipo de datos se usaron y, y publican estadísticas que son bien pero Yo en mi vida he estado en un proyecto que le ha dedicado tanto tiempo a pensar y a filtrar y a, a, a to poner energía en la selección de los datos. Eh, porque, como dijo eh, eh, Pedro, una de las, eh, los modelos van y vienen, lo, los datos son los que quedan finalmente. Y, sí. Digo, quizás después se pueda retomar, no sé si da para sumarlo después al video, pero también ya que estoy repreguntando un par de cositas, también, eh, Pedro, vos eh, varias veces hablaste de los problemas de tomar datos de Internet, eh, pero no sé si te parece que podrías explayarte un poco más sobre qué problemas tiene tomar los modelos de Internet. Me dijiste, como que no son buenos, ¿por qué no son buenos? Digamos que los datos que vienen de Internet no son no son uh, buenos o malos en sí, pues decir que porque viene de Internet es malo, pues e eso realmente no es cierto, pues hay datos buenos en Internet. Um, Wikipedia, por ejemplo, pues es una de las ideas que se me vienen, pues, o sea, eh, hay muchas discusiones de si Wikipedia es bueno o es malo, uh, pero en general, eh, incluso pues este, este ejemplo de Wikipedia, muchas empresas lo durante mucho tiempo entrenaron estos modelos en, con el texto de Wikipedia y pues hoy en día uh, lo, lo, que, lo que se hacen, al, algunas de ellos lo que hacen es que descargan uh, datos de internet uh, entrenan un pequeño modelo uh, de, de estos con, con Wikipedia y luego lo que va a hacer este pequeño modelo es seleccionar uh, texto que se parezca a Wikipedia y esa es una manera de filtrar a ver, eh, el problema de internet o el problema de utilizar, por ejemplo, cuando cuando, que cuando di el ejemplo de Oscar, pues Oscar eh, fue un proyecto o es un proyecto, pues porque, porque todavía está en curso, que, que toma datos de internet. Uno, uno de, los, de las cosas que, que, que hemos intentado <risas> resaltar es que los datos no están filtrados. Uh, y que pues, nosotros no tenemos los recursos para filtrar datos en 160 idiomas entonces pues cuando la gente descarga este estos datos y, uh, y los quiere utilizar la recomendación es hey, miren qué hay adentro y pues si por favor si lo van a utilizar para para entrenar este tipo de modelos intenten filtrarlo o intenten terminar cuál es el contenido um, eh, precisamente cuando descargas de internet va, vas a tomar todo lo que haya en internet y muchas veces pues como es tanto texto no vas a mirar que hay adentro uh, eso incluye pues descargar de internet cosas que se me vienen a la cabeza hoy en día eh, no sé, puedes descargar el blog de la persona que es antivacunas y que tiene una cantidad de ideas un poco locas y complotistas de, de algún gobierno, de alguna cosa y que posiblemente tu modelo vaya a empezar a reproducir luego cuando esté intentando generar el texto o no sé, eh, posiblemente en internet hay mucho contenido que hoy en día es racista, sexista, homofóbico, eh, que tiene una cantidad de sesgos y, y, y que ataca eh, particularmente a ciertos grupos a, o a ciertas minorías, y ese contenido desgraciadamente existe y está disponible en internet. Entonces, pues, estas son cosas que si no se filtran... Uh, o no se controlan van a terminar haciendo parte de, de tu dataset de entrenamiento para tu modelo y van a terminar siendo reproducidas de alguna u otra sí. forma por tu modelo ese es el, el problema de trabajar con, con datos que vienen de internet no es que todos sean malos el problema es que hay algunas cosas en los contenidos de internet que definitivamente no queremos reproducir a claro. Y digamos, que hay algunas perspectivas, algunas, eh, digamos, algunos grupos de gente que, que no, no generan contenido para Internet, ¿no? y que entonces no estamos escuchando sus voces también. Eh, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando me enteré la primera vez de este proyecto eh, de Big Science es justamente esto de que haya tantos investigadores. Digamos, pensar en un proyecto de 500 investigadores de, de todos lados del mundo, porque ustedes, digamos, ustedes están en Francia, pero hay investigadores también de Latinoamérica, investigadores de, de todos los continentes. Eh, y, por, digamos, ¿por qué? ¿Cuál fue la idea inicial de contactar a tanta gente? No es algo que se suele hacer en nuestra área, ¿no? Algo que me, a mí me impresiona y lo, por lo que a mí me entusiasma este proyecto, por un lado, es el producto final que se quiere obtener, que me parece significativo. Pero la otra manera es exactamente lo que vos decís, eh, Luciana, es la manera de hacerlo. Yo no he visto nunca esto en mi carrera profesional. Yo, yo, he, visto, yo he participado en grandes proyectos gubernamentales de la Unión Europea, donde hay muchísimas empresas, o universidades juntas. Yo he, visto, yo he trabajado eh, en, en empresas donde alguien arriba dice vamos a hacer tal cosa y ponen 40 personas a hacerlo. Pero yo nunca he visto una iniciativa que sea tan grassroots, que empiece tanto de gente que se organiza entre ellos, y la primera vez que me hablaron de esto, yo dije, uh, esto es hippie, esto no lleva a ningún lado, esto en, en dos semanas, en dos semanas se van <risa> que son? ¿Qué se cree? Lo arrasaron, y yo, y yo me dejé arrasar, y ahora lo espero, poder pues, contribu contribuyendo a, a arrasar a otras personas. El, el... Y, y yo me pregunté muchas veces, ¿por qué? ¿Cómo funciona esto? Entonces, me parece que hay, hay varios factores. Uno es eh, la gente que trabaja en inteligencia artificial es eh, peculiar por lo menos por dos razones. Una es que hace 20 años, hace 30 años, era una, una, un tema que muy poca gente quería meterse porque estaba visto como algo de poco científico, una cosa de, de poco seria y que la gente seria no, no, no hacía eso. Hay libros escritos sobre, este, sobre este tema. Eh, la gente que perseveró en eso era porque estaban convencidos de lo que lo hacían y, y, y esta este, este focalización en hacer lo que estás convencido en hacer, aunque, aunque, aunque no tengas tanto motivación externa, toda tu motivación es intrínseca, eh, eso, eso se sigue estando ahí. Es mucho más difícil encontrarlo ahora porque las conferencias tienen 10.000 personas, hay muchísima plata porque las grandes empresas están mirando, pero, pero, pero ese espíritu sigue estando un poco otro espíritu que se llena, que capaz que les, eh, en particular en, en este podcast puede ser interesante, es que hay un espíritu de open source que es muy grande. Yo mencioné que eh, uno de los grandes aportes de las empresas al la área es que han, han, han, han, deja, han, han dado libre acceso a, sus, a los frameworks que se usan. Y estos fr frameworks han permitido que se crean cosas cada vez más mayores. Y siguen viviendo porque hay como un proyecto open source, porque hay gente que no se pregunta por qué le dedica tanto tiempo a eso, pero lo hace porque le gusta la comunidad, porque creen lo que están haciendo. Entonces, combinar esas dos cosas me parece que le da un, un, un toque eh, y una energía que no se encuentra en otro lado. Eh, a eso se suma una corriente de hace 3, 4 años, muy fuerte que critica el impacto eh, que tienen estos modelos. No se critican tanto el impacto, critican lo poco eh, la, la poca reflexión que hay detrás del impacto. Y eso ha, ha, ha, ha causado muchas voces a, a, a levantarse y decir, hay que estudiarlos mejor, hay que prestar más atención. Y una de las grandes cosas que hay que hacer, hay que asegurarse que la gente que, lo, que los desarrolla sea lo más... Eh, haya la mayor cantidad de voces distintas para que no haya ningún blind spot, para que no haya ningún ángulo muerto, para poder tener opiniones distintas. Así que desde el principio, eh, los, los iniciadores al principio han tenido, eh, fue, fue muy importante poder eh, subir al proyecto la mayor cantidad de voces distintas, la mayor cantidad de diversidad distinta, y, y, y porque los, las personas que estaban al inicio de eso, se habían ganado la confianza de la, de la comunidad, eso hacía es también que la gente quería participar, por un lado porque había 50 millones de horas de cálculo y eso atrae, y otro lado que había eh, personas acá detrás que tenían cierta reputación y que eh, la gente les decía, había cierta confianza de que se iban a asegurar de que haya, haya, haya mucha diversidad distinta. Pero yo, yo insisto en que... Yo nunca he visto algo así, hay una, una energía y una, y, y esta cosa sigue avanzando con, con tiempo voluntario, gente que trabaja además de su, de su trabajo normal eh, y ya están saliendo cosas espectaculares y más allá del producto final, que me parece significativo, esta manera de hacer las cosas me parece que tiene el potencial de, de tener mucho más impacto dentro de la comunidad científica esta y capaz que más allá incluso. Bueno, para, para complementar eh, también. Pero, sí, buenísima. Uh, para complementar también un poquito lo, lo que decía Matías, yo creo que um, eh, es, cambia un poco las, las perspectivas de, de trabajo. Es decir, eh, yo creo que esta, esta área de nosotros es un poco, es un poco no, es muy competitiva. Uh, siempre hay una competencia de, no sé, la, la empresa o el individuo o el, o el grupo de trabajo que, que primero, digamos, publique el mejor modelo, el más grande, en fin. Um, y pues incluso nosotros tenemos unas cosas, pues como, como unos, um, unas competencias a, alrededor de, de que de... Digamos, estos modelos en donde, no sé, hay, um, hay, hay una evaluación particular que te da un score al final y pues eh, siempre es como, ah no, yo logré publicar el modelo que, que está primero en, esa, en ese ranking, entonces yo soy el primero en ese ranking. Eh, digamos esta colaboración lo que hace es cambiar un poco esta perspectiva eh, es decir, sí eh, posiblemente suena un poco hippie pero es decir, vamos a pasar de un modelo competitivo a un modelo colaborativo y esto es fascinante porque esto permite ciertas cosas que en ese modelo competitivo son muy complicadas, por ejemplo a, alrededor de los datos es decir, para, para un pequeño grupo de trabajo o para un solo individuo es muy difícil ir y, uh, y no sé y contactar eh, instituciones, bibliotecas, eh, organizaciones en diferentes países, pues de por sí, porque hay una barrera, una, hay una barrera del lenguaje, una barrera del idioma. Para mí es muy difícil ir y contactar, eh, no sé, organizaciones en África y recuperar datos eh, del continente africano, porque pues yo no hablo ninguno de los idiomas de, de África. Y, igual eh, en Asia. Entonces, eh, tener, gente de to o sea, tener gente, tener personas de todos estos continentes, de todos estos países, nos permite mucho más, más fácilmente eh, ir y contactar directa directamente a estas instituciones, hablarles en su, en su idioma nativo, eh, empezar a trabajar, empezar a colaborar con ellos, empezar a trabajar incluso con personas que, que no necesariamente están involucradas directamente con el machine learning o el deep learning o la inteligencia artificial y empezar a hacer colaboraciones, buscar también qué aplicaciones estas personas podrían tener luego de, de los datos o de los modelos que nosotros vamos a generar, eh, es decir, eh, precisamente es, este, era, este era el problema de los, de los datos desde un punto de vista de descargar datos de internet, es que ningún individuo es capaz de leer <ríe> o, o de evaluar todos estos datos que descargamos de internet porque pues es enorme, pero pues cuando tienes un grupo de trabajo en donde hay una cantidad impresionante de gente que, que habla muchos idiomas distintos y que tiene muchas, muchas no sé, competencias o muchas, eh, no sé, formaciones distintas, pues eres capaz de evaluar mucho mejor esos datos y crear un mejor dataset. Pues esto desde el punto de vista de los datos es exactamente lo mismo para el punto de vista de, de, del modelo de, y, y, y del desarrollo de la arquitectura. Claro, están incorporando un montón de sesgos diferentes, ¿no? Como hablábamos antes, de culturales y de contexto y de distintos lenguajes. Eh, y, como vos decías, es un cambio de página para, para el área eh, este proyecto, ¿no? De un modelo competitivo a un modelo colaborativo. Eh, y eso, bueno, da esperanza. Eh, y en ese sentido, como para cerrar con, con una reflexión final eh, quería preguntarles, eh, ¿qué rol puede cumplir la sociedad? ¿no? Porque estuvimos hablando ahora del rol de los investigadores, hasta ahora bastante. ¿Qué, ¿Cuál es el rol que puede cumplir la sociedad civil para que la balanza se incline hacia una inteligencia artificial abierta? ¿Qué es lo que puede hacer la gente desde su lugar? Hace... Eh... Cuatro años me parece, eh, yo estuve en Córdoba eh, para una charla TEDx eh, y lo que había molestado mucho en la época era que se hablaba de la inteligencia artificial como algo que nos va a destruir un, un, un riesgo existencial a la raza humana. Entonces la charla era sobre los, los verdaderos peligros de la inteligencia artificial, eh, que me parece que son, eran, eran los, los, los resultados que ya se veían en el día a día y que pasaban desapercibidos porque aumentaban efectos que ya estaban. Y yo terminé aquella charla eh, con, con dos puntos que me parece que la gente que no trabaja en informática podía hacer. Una era el tema de la diversidad, que ya lo hablamos. Eh, el hecho de no desalentar a, a sobrina, a la persona que vos conocés que te parece que es demasiado social para ser informático. No desalentar a esas personas para ser informática. Eh, porque la gente que trabaja en el mundo digital, el mundo digital tiene cada vez más influencia en el mundo real y, y la gente que desarrolla esos mundos digitales no tiene que poder escuchar la mayor cantidad de voces. El, el, el otro punto que yo decía, me, me venía de mi experiencia de trabajar eh, o de interactuar con, con personas que no tienen eh, en, eh, demasiada experiencia con computadoras y que tomaban la computadora como algo, si la computadora decía era porque tiene que estar bien, que se sentían siempre que ellos eran los que tenían la culpa cuando tenían una, una reacción que no entendían. Eh, entonces, una, un, un sentido un poco de inferioridad y la sensación de que si la computadora hace eso, es mi culpa. No. Entonces, lo que, lo que yo intenté alentar, y que me parece que va un poco en este sentido, es a mantener el, el espíritu crítico abierto, a, a no dudar en hacer preguntas. Cuando uno, el sistema se cae, preguntar por qué se cae el sistema, cuando eh, tu sistema de crédito te da un score, que no, un, un puntaje que no entendés, averiguar por qué, de no, de no dejar de quejarse y, y de no asumir, de porque una computadora lo dice, no hay nada que hacer, es así, es palabra mayor, no es así. Hay personas detrás que pueden cambiar las cosas, pero, pero para eso hay que, hay que, no hay que dar por sentado que lo que uno sufre eh, es la realidad o tiene que por qué ser así, uno tiene que mantener todo el espíritu crítico abierto, hacer preguntas y, y no dudar en quejarse. Bueno, eh, entonces con esta reflexión final de mantengamos un espíritu crítico y la computadora no tiene la razón eh, y está siempre bien preguntar por qué hace lo que hace la computadora. <risa> eh, vamos a... Agradecerles de nuevo, muchas gracias por haber aceptado ser parte de este proyecto, de esta serie de entrevistas. Eh, fue un placer tenerlos hoy acá. Y, bueno, adelante con este proyecto colaborativo. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Vía Libre. Por, fue, yo la pasé bárbaro, fue muy divertido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, Matías. Adiós.